Wow. Venga, suame. Tengo dos micros de corbata, cinco focos, no sé si he un Cotelux la... y la, la, la Albert me dijo que si no lo habían cogido se podían pegar a dos. Vale, espera un segundo. Sí, vaya. mis Reporté en plato. Sí. El monitor. El monitor también está preparado. Volante al final no. ¿Cómo que no? Volante no, lo tiene el Mickey. Pero bueno, tenemos la grúa. la grúa. también? No, no, esta no. Y solo te tiene el con Ah, pues estaríamos bien. Al hombre de los garcios. Y dos. tengo ni puta ya de los micros de corbata. Si está todo, que está todo. Me la así. Pero que es el Ahora una transición. Sí. ¿Tú pillas la cámara? Sí. ¿Todas las SDs? qué que Yo tengo las SDs. Una de 4 la GoPro. Dos, una de, cuatro, la GoPro, no sé, no está una de 16. Mítico? Y las de 8 y las de, 30, y las de. Una de 8 y una de 16. no, ¿Las las Enrique. Sí, la puta, esto me va a perseguir toda mi vida. Ya, tío, las 9 milímetros se sabe. Eh? <laughs> que te saco mi 9 milímetros. Qué cabrón. Tanto esfuerzo para esto. Ay. No, no, nos No, no. No, no. Sí, es verdad. No, eso está guay, no. No, no. No, no. no. no. No, no. ¿No grabar? Sí. ¿No? Com, no, aquí como a puede haber un montón de solita. ¿De, córrer, de Aquí, hasta la va? No aquí, en esta a en derechita y a Mol? ¿no aquí? No. el puede ser el último ¿no? que sí. que a la <laughs> <sí>. ¿Qué ves, siempre no no, no. que hace que se caiga la lámpara? No, no, no. No, se no, puede, ¿no? María. <risas> más escala? No, no. más A no, no más escala? No más cala. Claro, no más